Y no adelantas nada con ello, a veces se te hasta el cabello. A veces tus ojos lloran y lloran, por esos momentos que recuerdas ahora. Ponerse a recordar, a veces no vale la pena. Hay recuerdos que te alzan, hay recuerdos que te hieren. Ponerse a recordar es a veces martirizar tu alma, es intranquilizar tu calma, es querer volver. A empezar Y no adelantas nada con ello A veces se te riza hasta el cabello A veces tus ojos lloran y lloran Por esos momentos que recuerdas ahora Pero cómo evitarlo si los recuerdos viven en ti Es lo que mejor se guarda Es lo que te ha pasado a ti Evitarlos es imposible Están ahí siempre visibles Tu mente te los trae y la añoranza nunca te deja y no adelantas nada con ello a veces se te riza el casta el cabello a veces tus ojos lloran y lloran por esos momentos que recuerdas ahora y no adelantas nada con ello, a veces se te eriza hasta el cabello, a veces tus ojos lloran y lloran y por esos momentos que recuerdas ahora.